No estoy saliendo de una nave espacial. Esto es el metro de Dubai y nos vamos dirección hacia Lamborghini. En Albato Watch de Detailing estamos acostumbrados a dar brillo y protección a los Lamborghini. Vamos a empezar en el concesionario con el logo. Me apasiona este Lamborghini, ¿alguien podría decirme el modelo de este coche?